Bueno, vamos a, a la subasta. Estamos aquí organizando un poco los regalos. El regalo de más valor que tenemos, si no me equivoco, es la tablet de ID Hardware. Es una tablet de 8 pulgadas, Android. Bueno, ya os he dicho que las monedas tienen un sistema de... para evitar falsificaciones. Por si a alguien se le ocurrió intentarlo, ¿vale? Está todo pensado. La idea es la siguiente. Yo propongo un regalo, una puja de salida y el que quiera pujar por esa, yo digo una cantidad, y el que quiera pujar, levanta la mano o se levanta, como prefiera. Recontad el dinero que tenéis, no pujad con el dinero que no tenéis, por favor. En el momento que nadie supere una puja, la persona ganadora baja aquí a recoger el regalo. Si todavía queda algún fotógrafo vivo, le hará alguna foto, y si no, pues alguien hará alguna foto. Eh, esta tablet de 8 pulgadas, tiene Android 4.0, procesado doble núcleo, etc. Y el precio de salida es de... Vamos a hacer varias pruebas. Esto es la primera vez que lo hago, ¿vale? Vamos a hacer una prueba, por ejemplo, 100 ASES. ¿Quién ofrece 100 ASES? Vale. ¿Quién ofrece 200 ASES? ¿Quién ofrece 300 ASES? ¿Quién ofrece 400 Ases. Tenemos cero pujas por 400. Volvemos a 300. ¿Quién daba 300? ¿Solo tenemos una puja por 300? ¿Tenemos tres pujas por 300? ¿350? ¿380? ¿400? Yo creo que la puja ganadora es 380. Baja por ella. Sí. Su, ¿Suelta la, la pasta? Vamos, vamos a hacer un pequeño recuento. Comprueba que es correcto, por favor. ¿Hay algún fotógrafo disponible en la sala? Están ocupados. Vente para aquí. Esta cámara lo va a captar. Mientras que la comprueban, ven mirándola. No te, no te muevas de aquí. ¿Secretaria es correcto? 380. 395. 395 exactamente ha sido la puja. Felicidades por el premio. Bueno, ID Hardware nuevamente nos obsequia con un pack que consiste en un teclado especial para jugadores, para aficionados a los juegos, un ratón especial para eh, jugadores, lo que en el argot conocemos con la... En el calificativo de Gamers, ¿vale? Y estos son unos auriculares para sumergirte en el mundo de los juegos. Estos tres premios, los tres, son un lote. La puja inicial es un AS. ¿Quién ofrece un AS? No, estamos, estamos poniendo los premios en orden de mayor valor a menor valor. ¿vale? Ya no hay nada más caro que la tablet. En mi opinión, ver, eso lo diréis vosotros. ¿Un euro o un as? Me he confundido. ¿Diez? ¿Diez ases por el lote? ¿Veinte? ¿Treinta? ¿Cuarenta? ¿Cincuenta? ¿Sesenta? ¿Ochenta? ¿Cien? ¿Ciento cincuenta? sesenta ochenta cien ciento cincuenta Solamente veo una mano con 150. ¿Hay alguien más? Hay dos manos con 150. 160. Dos manos con 160. 170. 180. 190. Solo puede quedar uno. 200. 210. 250. Os van los juegos, ¿eh? ¿300? ¿Tú mantienes tu puja con 300? ¿300 a la de una? ¿A la de dos? Para ti. Vente. Deposita las monedas con mi secretaria. Ya tenéis catálogos de estos en el Welcome Pack. Dentro hay un cupón de descuento para la tienda online. ¿Vale? De iDe Hardware. Échale un vistazo, es más o menos lo que te esperabas. Eso es otro catálogo, si quieres. Vamos a comprobar que es correcto. Correcto, correcto. todo tuyo. Espera. Así salimos luego en el vídeo y nos puede ver mamá. Gracias. Vale. Por un valor aproximadamente similar, ligeramente más caro, quizás tenía que haber soltado este antes, pero es aproximadamente. Una cámara de fotos digital, por supuesto, con gran angular, con 16 megapíxeles, con vídeo en alta definición, con el logotipo de Actitud Social, color azul Twitter y la puja inicial es 100 ases. 200. Veo que algunos se ha reservado dinerillo para el final. 250, 300, 350, yo desde aquí solo veo uno por 350, ¿es correcto? ¿Solamente está él? 350, habemos dos, 375, 375 a la una, 375 a las dos, Vente por aquí. Para ir un poquito más rápido, Paki, además de comprobar, va a hacer la entrega. Entonces, mientras que ellos se encargan de ese tema, yo voy subastando ya el siguiente artículo. Y así llegamos antes a casa. Y nuestras familias no se divorcian de nosotros. Esto es un teclado pequeñito, inalámbrico, especialmente diseñado para usar con tablet... Si no me equivoco es, es Bluetooth, efectivamente es Bluetooth. Todos los tablets de hoy en día tienen Bluetooth, eh, compatible a partir de Android 3.0, etcétera, etcétera. Genius, la marca líder en este tipo de aparatos, también por cortesía de ID Hardware, el precio de salida es 100 ases. ¿Quién lo quiere? La puja anterior fue 375, sí. Vale, ella estaba preparada para pujar más. Eh, vamos por 200. Tenemos a 2. Yo desde aquí veo a 2 por 200. 250. 250 a la de 1. 250 a la de dos? 2. 250 para ella. Bueno, el siguiente premio. Tenemos libros, tenemos vino, tenemos unos muñequitos y unos relojes, unas tarjetas. Las tarjetas las voy a dejar para el final porque es más difícil de cuantificar el premio. Vamos ahora con el club de fútbol Málaga. ¿Puedes venirte conmigo, por favor, Francis? Eh, bueno, ya sabéis que hemos tenido la Community Manager del Málaga Club de Fútbol. ¿Podría sacar la camiseta y enseñarla al público? Para ver un poco el diseño, la calidad. Nos han traído unas camisetas oficiales del Club de Fútbol Málaga, de merchandising oficial. No, no son de los chinos, son de las buenas. Tenemos cuatro camisetas. Ese es el diseño de una de ellas. Entonces vamos a, sub a subastarlas de una en una. El primero que llegue elegirá cualquiera de las cuatro. Y el siguiente, la que quede, y así, por si acaso fueran distintas. Yo no las he visto, ¿vale? Las camisetas del Málaga Club de Fútbol se subastan a partir de 50 ases. ¿Quién ofrece 50 ases por una camiseta? ¿75? ¿100? ¿125? Solamente hay una aquí, ¿no? 125 a la de una, a la de dos y a la de tres. Elige una de las camisetas, enseñar, eh, bueno, lo comprueba, la elige, eh, una. Vamos a ir muy, un poquito más rápido con las camisetas, sí, bájate. La segunda camiseta va a ser una subasta inversa de 125 hacia abajo, ¿vale? Entonces, ¿quién y nadie puede pujar más y solo puede haber uno? 120, 115... 110, ¿tú has dicho 110? Pues para ti la segunda. El que espere que baje mucho se puede quedar sin ninguna. 110, 125. La siguiente 105, solamente ha levantado ella la mano, ¿verdad? 105 para ti. El siguiente 100. Bueno, tenemos un libro que sirve para aprender a jugar al póker ganando. El libro incluye una baraja de cartas para que empieces a practicar desde el primer momento y ha sido escrita por una chica que da conferencias por todo el mundo sobre cómo ganar al póker. El valor de mercado es unos 25 euros aproximadamente y tenemos dos unidades y vamos a hacer algo parecido a lo que hemos hecho antes. La subasta, el precio de salida, empieza en 25 ases ¿Quién puja por 25 ases? ¿Cómo ganar al póker? 20 ases. 15. 10. Perdón, perdón, perdón, perdón. No nos liemos. He dicho 10 y ha levantado él la mano. ¿Alguien ha dicho algo por aquí? ¿Tú has dicho 25...? Esta chica no sabe cómo funciona una subasta inversa. Vamos a dejar los dos por 10, me parece más correcto, tú y tú. Ayer, bueno, ya sabéis que he intentado hablar con mucha gente y ya sabéis que me va a costar recordar todo lo que he hablado con vosotros, con muchos de vosotros cosas muy interesantes y, y, y me gustaría que las palabras no se las llevara el viento y que me contactéis y que me contéis cosas. Ayer me vino a, a, a hablar un señor y me dice, oye, yo es que tengo una empresa familiar, está allá arriba el señor, por causa de, la, de, de que es muy tarde y que estamos muy cansados, lo vamos a hacer más rápido que como estaba previsto, ¿vale? Este señor me dijo, yo tengo una empresa familiar, no sé si te sonará, es antigua, es mala y tal... ¿Cómo se llama tu empresa? Y me dice, no, la Casa del Guardia. Digo, cojones, la Casa del Guardia. ¿Quién no conoce la Casa del Guardia? La Casa del Guardia tiene vino dulce. Y tenemos aquí tres botellas de vino dulce. Una es tinto. Pajarete es dulce, la conozco porque es amigo mío, pajarete. Moscatel también es dulce. Y el tinto es chapera. Con este nombre no sé yo si se venderá bien. <risa> lo mismo que antes. El primero elige y los siguientes no eligen. Vamos a ver, antes se quedó en 10. Empezamos en 25 y se quedó en 10. Aquí estamos averiguando el precio de mercado de las cosas. Es muy peligroso traer premios. Mira, tengo esto que vale 300 euros, subástalo. Y yo ahora mmm, solo 10. Es, ¿Vale? O 10. Sea, si volvemos a hacer lo de la subasta, traer premios... ...que sean fáciles de averiguar su valor, ¿vale? Eh, precio salido, vamos a intentarlo igual. 25 por una botella de vino. Vale, vale, vale. El, el vino os gusta más que los libros. Así nos va. 50. 75. 100. Esto supone todo un éxito para el chico de la Casa del Guardia. Vamos por 100. Una, una sola botella. Una sola botella. La, el primero que baje la elige el primero. 125. 150. 175. Hay uno, hay dos. Solamente hay dos por 175. ¿Quién acaba de bajar la mano? ¿Vale? ¿Tienes 150? Tenemos 3 por 150. Agilizamos la subasta y las tres botellas para vosotros tres. La última que elige es ella, porque es la que ha bajado la mano. ¿Vale? Hacia abajo. Sí. Tenemos aquí a un muñeco peluche que, según dice mi chuleta, es de Zurich Seguros. seguros. Es la imagen de ellos. En la mano tengo dos cajitas, que cada una de ellas tiene un reloj. Para el escritorio, para un reloj. Entonces tenemos dos relojes, uno para la oficina, otro para la casa. Y un pequeño muñeco peluche que se lo puedes regalar a tu hijo, para, porque si te ha echado de menos en el día de hoy. Precio de salida, 20, el lote completo... Veinticinco, treinta y cinco. El lote completo, los dos relojes, uno para casa, otro para la oficina, cincuenta, setenta y cinco. veo dos manos, ciento veinticinco. Veo solo una mano. 125 a la de una, a la de dos y a la de tres. Estos dos premios que tengo aquí ahora son muy útiles para un tipo de persona en concreto y a lo mejor son menos útiles para los demás. Entiendo que va a haber pocas pujas porque va a pujar el que le interese. Tengo dos sobres de paneque. En uno de ellos pone seis meses gratis de asesoramiento para emprendedores, empresas, etcétera, Y en el otro pone asesoramiento y tramitación y constitución de tu empresa. Es decir, si no quieres, eh, si no tienes una empresa constituida o no estás constituido como autónomo y estás a punto de hacerlo y quieres que te asesoren gratuitamente, pues la creación de empresa gratuita. Si ya tienes tu empresa y lo que quieres es que te asesoren gratis durante seis meses, impuestos, etcétera, pues entonces sería seis meses de asesoramiento gratuito. Vamos a empezar por... Yo creo que este es más valioso. Seis meses de asesoramiento gratuito. El que lo consiga se pone en contacto con Paneque y este es el, el vale que le acredita para conseguir este premio. Vamos a pujarlo por 25 ases. ¿Quién quiere esto por 25 ases? Vale, ¿35? Veo uno, veo dos... Veo tres. Vamos por 45 y tenemos... Uno, dos, tres... Cuatro. Espera, a ver, no me levantéis las manos que habíais bajado. Tenemos uno, tú la acabas de levantar, pero bueno, vale, no pasa nada. Vale, vamos a empezar de nuevo. 50... 75, 6 meses de asesoramiento gratuito. 85, 100, Rodolfo te llaman. Tenemos 1 y 2 y vamos por 100. 125, seguimos teniendo 2, 150, solo tenemos 1 por 150 ...adjudicado para el que está sentado al lado del mocito feliz. Bueno, este va a ser más complicado de, de... ...bueno, vamos a ver qué pasa. Constitución de tu empresa. Asesoramiento gratuito durante la constitución de tu empresa. Bueno, no sé, gestor, gestiones, hacienda, notarios, escritura... ...un follón que te cagas. 25 ases... Vale, hay gente que quiere crear su empresa, eso es bueno. 50 ases... 75. No, espera, perdona, perdona. Era 125. ¿Estoy en lo cierto o no? Sí, ¿verdad? Vale. Y en este vamos por 50. Los, los números ya me bailan, ¿vale? 75... 100... ¿125? ¿150? Solo veo una mano. ¿150 para ti? Al final ha resultado más o menos del mismo valor el asesoramiento que la consecución de la empresa. Eso me gusta porque se ve que hay mucha gente interesada en crear una empresa y eso es parte de lo que se trata, de sacar el país de la crisis. Porque si los políticos no lo hacen, tendremos que hacerlo nosotros. ¿Vale? Eh, bueno, ¿qué más tenemos por aquí? Masa. Hemos dejado... Esta, es, es, es más difícil para mí de valorar lo que cuesta esto. Yo te lo digo. ¿Prefieres que lo diga el público o prefieres decirlo tú? Te digo el valor, vale. Ca te digo. Cada uno de los vales te da acceso a dos personas a entrar en el baño. Baño y masaje. Baño y masaje. Baño y masaje para dos personas. Pensad una cosa, si vosotras tenéis poco dinero, los demás también tienen poco dinero. A no ser que alguien se haya quedado ahí guardándolo hasta el final. Bueno, tenemos cuatro vales. Cada uno es para dos personas. Y tiene baño, termal, turco, etcétera. Nos lo ha explicado él mejor de lo que puedo hacer yo. Y masajes también incluidos. Precio de salida, 50. ¿Qué? Hay, hay mucho dinero en juego, sí, sí. Hay más, hay más. 75. 100. 125. Silencio, por favor. Momento histórico. ¿150? ¿175? ¿200? ¿225? Estoy viendo cuatro manos. ¿250? ¿250? Eh, la puja es por uno de los bares, no por los cuatro, por uno. Vamos por 2.50 y tenemos una mano. ¿Quién estaba por 2.25? 2.40. 2.40 estamos. Tenemos a uno allí arriba, a uno que es la chica, por aquí abajo no hay nadie. ¿Tú estás en 2.40? Tenemos a tres, tenemos a cuatro, ella ha sido la cuarta, vosotros cuatro, el chico de la camiseta, la chica de la bufanda, tú y tú, por favor. Es que es complicado, es que es complicado. Dos sí, 240 y menos más que quedáis pocos, porque si no era más complicado todavía. Mira, este regalo que tengo aquí... La chica que me lo ha dado me ha dicho, eres tú, es un masaje para una persona, para dos personas, vale. Masajes exóticos para dos personas. Cada tarjeta vale para que dos personas se hagan un masaje. El regalo de antes era basa, eh, baño más masaje. Para este hay que venir bañado de la casa, señores. Solo masaje. Tenemos dos tarjetas. Cada una de ellas es para dos personas. La chica que lo tiene que rellenar, que por favor vaya bajando ya. Y el precio de salida es 100. El que se haya quedado sin el baño más masaje, pues ahora puede optar solo al masaje y se baña en casa. ¿100? ¿150? ¿200? Veo tres manos. 225. Veo dos manos. ¿Es correcto? Ella y el de... Estámpate. Pues 225 a vosotros dos. Toma, velo rellenando. Sí, dame la tarjeta. La tarjeta está aquí dentro. Eh, los, ma los baños con masaje salió era a explicarlo, pero ella no ha salido nunca, no ha dicho nada. Y la empresa suya se llama Renova Termal. Ella es Lucía y eh, creo que está cerca de la diputación, ¿verdad? Está justo aquí enfrente. Está justo aquí enfrente, o sea que el que viva cerca lo tiene fácil. Por supuesto que están los datos. Eso es todo. Muchas gracias por asistir.